Entrevista a Gonzalo Romero, director de Google for Education en España. ¿Por qué es importante que las compañías privadas también abran datos? En Google contamos con iniciativas como Google Research, que lleva a cabo múltiples proyectos, algunos ligados a la apertura y reutilización de datos abiertos. Entendemos las dificultades que pueden tener las compañías privadas si comparten datos, puesto que compartir su información puede ser una ventaja para los competidores. Sin embargo, es esencial combinar datos del sector público y privado para impulsar el crecimiento de los mercados de datos abiertos y que puedan dar lugar a nuevos análisis y estudios y el desarrollo incluso de nuevos productos y servicios. También es importante plantear la reutilización de los datos teniendo en cuenta los datos retos que van a surgir de la sociedad y facilitar el desarrollo de soluciones sin tener que partir desde cero. Es por ello que es importante que las compañías privadas abran los datos. ¿Qué proyectos relacionados con los datos abiertos lleváis a cabo en Google? Google es una compañía con una fuerte apuesta por los datos abiertos. Hemos lanzado el buscador Google Data Search para localizar los datos abiertos en repositorios existentes de todo el mundo. Y también ofrecemos conjuntos de datos propios en formato abierto como parte de la iniciativa de Google Research. Además, es reutilizador de datos abiertos como soluciones en Google Earth. Entre el área de trabajo que estamos trabajando, en web for education diseñamos soluciones orientadas a alumnos y profesores. ¿Qué otros proyectos relacionados con datos lleva a cabo Google, especialmente en el área de educación? Los datos confidenciales de las empresas tienen un alto requisito de supervivencia en caso de que un proveedor tenga que cancelar los servicios en la nube debido a cambios en las políticas de su país o región y creemos que no es posible asegurar los datos con una solución patentada. Sin embargo, si contamos con herramientas de código y estándares abiertos que dan respuesta a las múltiples preocupaciones de los clientes, herramientas para analizar datos como son BigQuery o me permite a los clientes e instituciones educativas hacer uso de sus propios datos de una manera más abierta, tanto dentro como fuera de su organización. Así se puede aprovechar el potencial de esos datos de forma segura y eficiente en coste. Ya contamos con claros casos de uso de valor, creados con nuestras tecnologías de data e inteligencia artificial y avalados por el CDT, como es el caso del modelo de prevención de abandono escolar Student Success. Ya hay algunas instituciones educativas referentes que lo utilizan y estamos en pilotaje con algunas consejerías de educación. El objetivo de la compañía es seguir trabajando para construir una nube abierta de la mano de nuestros socios locales y las instituciones públicas en España y toda Europa, creando un ecosistema europeo de datos digitales seguro de la mano de la mejor tecnología.